La obsesión de los humanos por representar el mundo que nos rodea viene de lejos. De hecho, las pinturas rupestres más antiguas son de hace unos 32.000 años, y seguramente mucho antes de ese momento ya estábamos tratando de representar lo que nos pasaba de alguna otra forma. Sin embargo, nuestra realidad es, en gran parte, movimiento, y por ello, durante muchísimos años existió una gran obsesión por ser capaces de desarrollar algún tipo de tecnología que nos permitiera capturar imágenes en movimiento. El primer dispositivo capaz de lograr esto fue el cinematógrafo, que fue inventado a la par por Edison en los Estados Unidos allá por 1894 y por los hermanos Lumière en Francia en 1895. Mientras Edison no transmitió sus proyecciones en salas ni ante ningún público y se centró en experimentar con los primeros elementos de ficción en el cine, los hermanos Lumière se centraron en aspectos más folclóricos, exóticos, en pueblos primitivos y costumbres, buscando reflejar escenas naturales. De hecho, sus películas fueron llamadas actualities, que podríamos traducir por realidades. Con este enfoque, los Lumière pusieron las bases de lo que a posteriori sería el cine documental, y de hecho llegaron a acojonar a algunos de sus espectadores con obras como la famosísima Viene un tren, donde los espectadores se veían sorprendidos por un tren llegando a una estación y temían que ese tren pudiera ser real y se los llevara por delante. Sin embargo, el término documental no llegaría hasta 1922. En este año, John Grisson acuñó el término para descubrir una interpretación creativa de la realidad y así poder expresar lo que se ve, veía en la película Nanook of the North, o algo así como Nanook el Esquimar, creo que se tradujo al español, que fue realizada por Robert Flaherty. Este señor, Flaherty, había sido contratado como explorador del Canadian Pacific Railway, el primer ferrocarril transcontinental de Canadá, y en su tercera expedición a la bahía de Hudson, en el norte del país, decidió llevarse una cámara para captar la vida de los Inuit, los esquimales. En 1916, con muchísimas horas grabadas sobre la vida de los Inuit, eh, empezó a montar la película final. Pero con tan mala suerte que se le cayó el cigarrillo, que ya sabéis que aquella se fumaba mucho, pues se le cayó el cigarrillo en la película de la cámara que era muy inflamable y se originó así un gran incendio que acabaría con los 30.000 pies de película decidido a seguir con su proyecto, al este flagerty lo tenía muy claro, pues volvió al norte entre 1920 y 1921. Tenía las ideas mucho más claras, y en lugar de dedicarse únicamente a retratar la vida de los Inuit, tal cual, decidió centrarse por un lado en una única familia, y además con un importante cambio de enfoque. Para esta segunda versión, Flaherty planeó cada una de las escenas de esta película para ser capaz de describir la vida en el Ártico de una forma más dramática y excitante para la audiencia. A partir de aquí, este género no ha parado de evolucionar, hasta llegar a la actual era dorada de los documentales. En 2019 se lanzaron al mercado unos 686 documentales, una cifra muy superior a los 102 documentales de 2009, simplemente 10 añitos antes, y a día de hoy este género llena muchas filas de contenido de la parrilla de cualquier servicio de streaming. Y es que los documentales, además de ser muy interesantes, pueden también generar mucho dinero, y si no, que se lo digan a los creadores del mayor éxito de este género, el documental sobre la vida de Michael Jackson, This Is It, que ha recaudado la friolera de 252 millones de dólares en todo el mundo desde su lanzamiento en 2009. Bienvenida, bienvenido a En Digital, el podcast para los profesionales digitales, que lanzamos cada semana desde Product Hackers, una agencia de group hacking donde ayudamos a negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas por los canales digitales. Mi nombre es José Carlos Cortizo, tú me puedes llamar Corti, y además de en este podcast y en Hackers, también me encontrarás de vez en cuando echando un cable en Fotografía e-commerce, un estudio de contenido visual para tiendas online. Y como no me gusta tener tiempo libre, también me encontrarás hablando de podcasting con mi amigo Paul Rodríguez Rius en TribuCasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de cine documental y también de las streaming wars, y para ello tenemos una de las mejores voces que se pueden escuchar en el mundillo del podcasting nacional, Víctor Correal, un auténtico genio creador de podcasts como no es asunto vuestro, también de contenidos de YouTube que podéis encontrar en su canal Nordic Wire y, sobre todo, al menos en lo que concierne a este episodio, fundador y CEO de GuyDoc, una plataforma de streaming de cine documental de muchísima calidad. Con Víctor repasamos la historia de Dog, tocamos las actuales streaming wars, hablamos de cine documental, de podcasting y también, por qué no, de felicidad. Y como su voz es mucho más interesante que la mía, no os hago esperar más y adelante entrevista con Víctor Correal. Bueno, estábamos aquí hoy con una persona que yo, yo creo que más de un año por H por B queriendo entrevistar y, y tanteando. Eh, algunas veces no he podido entrevistar porque no, cuando estaba siempre por aquí por Madrid siempre ha sido culpa, no, no, culpa mía. O sea, no, Ahora no te líes porque ha sido culpa tuya siempre. Sí. Pero bueno, hoy, hoy ha venido por acá el grandísimo Víctor Correal, CEO y fundador de GuideDoc. Y bueno, luego contaremos multitud de proyectos donde están enmarcado. Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme, Corti. Tenía muchas ganas. Yo te escucho tu podcast y yo cuando te escucho tu podcast, luego hablaremos de él, a veces casi, casi, casi cierro los ojos porque tienes un universo sonoro montado ahí que es maravilloso y lo voy a dejar para el final porque vale. es como la guinda del pastel. Pero además es una de las personas que está compitiendo en las streaming wars... Eh, pero desde otra perspectiva, con sí. tu proyecto Guide Dog, que es eh, pues una especie de Netflix de los documentales independientes, que y encima he hecho desde aquí, desde España, y vamos a hablar uh -huh. hoy de, de ello. Pero como siempre, antes de empezar, ¿qué narices será de tu vida antes de decidir embarcarte en esto de Guide Doc? Pues yo tengo un oscuro pasado y es que era periodista. Eh, sí, bueno, comencé desde muy joven. En mi casa mi padre ya, ya es, es periodista, pero de, de, de la prensa escrita y a mí me interesaba sobre todo el audio. Entonces eh, eh, me acuerdo que le robaba mm, estas casetillas pequeñitas que había, ¿te acuerdas? Eh, Olympus y Sony, ah, sí, sí. que es como el, el pre-podcasting, ¿no? Eso. Pues eh, le robaba y ahí pues, me grababa yo y me hacía mis debates y mis cosas. Y entonces eh, un día eh, en, en el instituto, cuando tenía 14 años, me apunté a teatro, había una chica que eh, había hecho un curso de radio en la radio local eh, y me dijo, hice teatro con ella y me dijo, hostia, eh, eres un tío divertido. Me dijo eso. Y eh, por qué no haces una sección en el programa que me han dado y tal. Y fui allí, fui un par de semanas, justo entrevistaron a un tío de la cadena SER de Lleida, que es donde yo, eh, no, nací en Barcelona, pero me crié en Lleida y el tío vio la sección, le hizo gracia y me fichó para la cadena SER en Lleida. Y desde entonces pues eh, estudié la carrera de periodismo, hice radio entonces y eh, luego acabé montando una productora. Eh, allí hacíamos muchos programas de televisión, programas de radio, etcétera. Y acabé haciendo un, una película de cine documental. Y entonces la, esta película de cine documental tuvo bastante éxito a nivel internacional. Ganamos muchos premios, entre ellos el ITFA de Ámsterdam, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo. Y allí yo ya era fan del, del cine documental, pero allí me di cuenta de que había una industria que cada año producía unas joyas alucinantes del cine documental y que luego no llegaban al público final porque Netflix solo está interesado en que la portada haya Amy Winehouse de un documental, ¿vale? Y los pequeñitos pues no tenían distribución. Y ahí se me ocurrió que Guide Dog sería una buena idea. Y eso fue, me parece, que el 2013 y a partir de ahí pues comencé a pensar cómo hacerlo y, y lo tiré hacia adelante ¿Cómo se llamaba esa película que, que hiciste? Entiendo que estará en Guide Dog, pero… Para, para. Está en Guide sí. Vale. Conseguí negociar con, el, con los productores. Eh, se llama eh, en castellano, en inglés es Little World, Ajá. en catalán eh, Petit y en castellano Mundo Pequeño. Y vale. va sobre una historia de un chico que viaja por el mundo sin dinero y en silla de ruedas. Qué interesante, ¿no? Me la, me la apunto porque no, A ah. esa nota lo que has hecho no, no lo he visto. Vaya, hombre. Fíjate, si es que si es que no puede ser, no puede ser. Eh, ahora, cuenta, cuéntanos, más o menos, ya, ya dejas claro cómo, por, por qué te metes en esto de, de Guide Dog, ya tienes ese interés. C ¿Cómo fueron las primeras fases? Desde el momento que dices, oye, aquí hay una oportunidad de, de negocio hasta el momento en el que, que lanzas la plataforma. ¿qué, ¿Qué pasos diste? ¿Cómo lo montaste? Bueno, eh, cometí errores, eh, porque claro, yo, es que, yo lo que había hecho hasta entonces era. Periodismo y hablar por la radio y hacer programas de tele, ¿no? Y entonces montar una empresa tecnológica no tenía ni puta idea, por lo tanto, cometí errores. Eh... Pero fue todo como bastante orgánico, bastante natural, fui aprendiendo, fui rodeándome de gente que me ayudó, que, eh, apagando evidentemente, y eh, eh, pues bueno, lo fui lanzando. Por ejemplo, eh, esto primero fue un, un side project, mientras yo hacía otras cosas, primero yo sabía que GuideDoc tenía que ser lo que es ahora, pero primero me lo imaginé para dar un pequeño primer paso como un IMDB de, de cine documental de cine documental, ¿no? O sea, una, una base de datos en la cual tú podías tener toda la información del cine documental y yo sabía que al final eso se acabaría convirtiendo en un sitio donde tú, además de poder consultar la información, podías ver las películas. Pero entonces esta primera fase la nace como un side project mientras yo hacía otras cosas y en el momento en que nació mi hija coincidió que yo que me quise salir del proyecto en el que estaba y dije, venga, esto es, el, esto es 2015, este es el momento en el que voy a, a, a lanzarme y, y esto va a ser mi única cosa profesional, como si dijéramos, Gaito. Y entonces ahí estuve durante un año eh, desarrollando lo que sería el primer paso de, de esta plataforma en la cual tú ya puedes ver documentales y yo pensé, y ese fue mi primer error, que como que la gente ve uh, las pelis en las aplicaciones y, y no en, en, en un ordenador pensé que era una buena idea lanzar primero las apps ¿no? entonces estuvimos un año desarrollando las apps lanzamos las apps en iPhone, iPad y Apple TV y no, te, no, no se podían ver los documentales en la web entonces um, lanzamos y bueno todo fue bien porque eh, gracias a No es asunto vuestro tuve mucha gente que, que me hizo de beta testing y bueno hubo cierto interés ¿no? eh, pero um, comenzamos a crecer pero de manera muy lenta y la razón era que como que no teníamos contenidos en la web la gente no nos encontraba por Google ya está entonces, eso hasta que no me di cuenta, pues ahora parecerá muy evidente, pero a mí me costó, la verdad. Y eh, fue al cabo de un año más lanzar la web y entonces el crecimiento ha sido exponencial y brutal desde entonces. Ahora entramos para allá. Me, me interesa a mí en esa parte inicial cuando, cuando dices, oye, cuando construiste como guide, esa como side project, el, la especie del IMDB del, del documental. Hay varias cosas. ¿Qué aprendizaje tuviste? Y luego, ¿eso te ha servido como base para esos usuarios que ya estaban en esa parte vendiendo? venderles la suscripción a GuideTalk o, o no hay tanta conexión dentro de esos usuarios? No, no, los usuarios son los mismos, sencillamente eh, claro, yo se los ponía, yo, yo, antes se lo ponía muy difícil para descubrir Guide Dog, ¿no? porque no había web, entonces ahora lo tienen más, más sencillo, evidentemente no me arrepiento de nada y, y ese año no fue no, no, fue un cero, sino que yo aprendí muchísimo y no solo eso, sino a nivel de eh, me, me sirvió para conocer los developers que ahora mismo están desarrollando todo el, toda la tecnología de, de GuideDoc, que tengo gracias, o sea, tengo una suerte increíble porque primero comencé con developers que estaban de mi entorno, a través de contactos, etcétera, fueron los que se encargaron de desarrollar pues las primeras aplicaciones, etcétera, y luego, por casualidad, intentando desarrollar un side project a paralelo, además de GuideDoc, que no me acuerdo ya qué era, conocí a través de una de estas plataformas de, de desarrolladores, para contratar desarrolladores a un eh, desarrollador en la India entonces, eh, aquí han saltado todas las alarmas de la gente que nos está escuchando. como hostia putra. Eh, pero yo eh, pues tuve mucha suerte y ahora eh, esta persona eh, que tiene un equipo detrás enorme, que ellos también han crecido gracias a GateDog, pues eh, se ha convertido en un amigo mío eh, y se encargan absolutamente de todo el desarrollo de, de, de la plataforma web, de todo el back office que lo hacemos en Python de todas las aplicaciones de iPhone, de Android etcétera, se encargan de todo no Yo, a medida que han pasado los meses, como que eran tan buenos, como lo hacían tan bien, como eran tan majos, les fui pasando todo el desarrollo a ellos no ¿Y cómo es? hemos llegado hasta aquí? Que me habías preguntado? <ríe> Te estaba preguntando por, por, por esa fase inicial. Sí. De todas formas, me, me interesa porque quería preguntar sí. sobre esto. O sea, que podemos seguir sí. por aquí, que es cómo se gestiona un, un equipo de desarrolladores en, en remoto, como mm. es el caso, más con otra cultura de, desde la India. ¿Qué, ¿Qué cosas has tenido tú que hacer bien para que el, el desarrollo salga bien? ¿no? Porque es, es, no siempre es fácil. Ah, en mi caso, eh, o sea, he pasado épocas con otros desarrolladores complicadas, pero eh, ahora eh, la verdad es que estoy como si fuera en, en el cielo y eh, no, la verdad es que, a ver, yo yo siempre tengo, a mí me gusta mucho la parte de, de pensar cómo tiene que ser la plataforma, de la parte del diseño y todo eso, lo hago mucho yo les marco muy bien el camino y yo tengo las ideas muy claras en este sentido no por nada, sino porque como consumidor creo que he ido aprendiendo, una ventaja que tenemos nosotros es que, y esto lo digo abiertamente muchas veces, y es que claro, eh, Netflix tiene 400 tíos pensando cómo coño tiene que ser eh, el, el, la navegación de su y yo los copio, ¿vale? Yo digo, coño, si estos lo han hecho, tienen 300 tíos ahí pensando, pues yo muchas veces me, me intento re, intento que nuestras plataformas se reflejen un poco a ver cómo, cómo reaccionen ellos, ¿no? Entonces yo les marco muy bien el camino, tenemos una comunicación muy buena a través de, nos hablamos cada día y no solo, con, por ejemplo, con el, con el jefe que se llama Gitesh, no solo eh, hablamos de eso, ¿eh? que nos enviamos fotos de nuestra familia, o sea que tenemos una relación de amigos eh, enorme, ¿no? Y entonces sencillamente cada día estamos en contacto con yo sobre todo hablo con él, aunque también me comunico con, la, con el resto del equipo y tenemos una comunicación muy, muy eh, fluida, fluida ¿no? a través de, de, cual, de cualquier herramienta de mensajería y luego nos llamamos, etcétera O sea que no hay ningún problema. Siempre me entienden, ya me han pillado, llevamos tres años trabajando juntos. Es que, es que incluso… Eh, eh, eh, eh, yo lo considero como el jefe de tecnología, ¿vale? Entonces ellos hacen propuestas, ellos mejoran cosas sin consultarme absolutamente nada eh, es fantástico, la verdad, tengo mucha suerte en ese sentido. Como mola, eh, de todas formas, quiero profundizar en eso de tengo la suerte, sí. porque ahí hay curro, tú lo has dicho, tú piensas mucho en cómo quieres que sean las funcionalidades, las diseñas y demás lo digo porque hay muchas experiencias a veces de con, eh, trabajando, contratando a desarrolladores en remoto, Madre, porque no. molas, pero muchas veces también vienen, a veces por la lección del partner, pero otras veces porque dices, yo quiero un Netflix de los documentales y ahí os dejo. No. O sea, entiendo no. que tú tienes un... ¿Cuál es tu proceso desde que se te ocurre una idea hasta que le pasas ese trabajo? ¿Cómo por, por lo ejemplo, realizas? Mira, te, te explico un ejemplo que ahora estamos haciendo. Eh, eh, ahora mismo estamos desarrollando la no, las nuevas aplicaciones, o sea, estamos cambiando eh, las aplicaciones tanto de iOS como de Android y entonces yo sencillamente eh, no es que sea ningún genio con, con eh, Photoshop ni nada de esto, yo utilizo Pixelmator, pero yo hago los diseños eh, con los mockups como si dijéramos de cómo quiero que sea todo, etcétera. Y yo se lo se lo paso a ellos y ellos eh, sencillamente lo entienden no, no no no hay más sabes no no hay ninguna otra complicación evidentemente eh, pues eh, luego cuando me pasan el diseño final pues yo les rectifico las cosas que creo como tienen que ir ellos también me hacen propuestas etcétera la verdad es que no es ningún pain no es ningún dolor eh, y nos comunicamos muy bien y todo va muy fluido la verdad y, y dirías que mejor que cuando tenías desarrolladores aquí o distinto no, bueno a ver eh, no, a ver, yo es que es, depende, o sea, seguramente eh, el 50% de los desarrolladores de la India son malos y el 50% claro. buenos y aquí pasa lo mismo. Eh, yo tuve muy buenas experiencias con desarrolladores de aquí, aún sigo trabajando con muchos desarrolladores de aquí y también he tenido malas experiencias. Bueno, pero esto nos pasa a todos, ¿no? Malas experiencias que quiere decir, pues no nos entendemos o, o no hacen las cosas como yo les digo, etcétera, ¿no? Que no a lo mejor no es la manera correcta, pero coño, soy yo el que paga y que las quiero yo a mi manera. Entonces, eh, con el equipo que tengo ahora, este increíble, Además, esta parte creativa de pensar cómo tiene que ser, creo que algo he aprendido y pensar cómo tiene que ser o una web o una plataforma, etcétera, creo que ya sé algunas cosas porque he cometido muchos errores y he ido aprendiendo de la experiencia y esta parte la disfruto muchísimo, muchísimo, el pensar cómo tiene que ser una plataforma y gracias a No es Asunto Vuestro y a muchas otras cosas que hago en Internet, tengo uh, me llegan proyectos de gente que me dice si uh, uh, mis developers podrían ayudar en estos proyectos y la verdad es que me involucro en estas cosas y, y les paso muchos. Una, cosa, una de las cosas es que eh, este equipo de la India ha crecido mucho con Gaidó y entonces ahora en que hemos llegado sí que vamos haciendo muchas cosas, pero hemos llegado a un punto en el que, eh, bueno, pues tampoco hay tanto trabajo, ¿no? Y entonces eh, a mí una de las cosas que me gusta, como ellos han crecido como equipo, yo les paso proyectos a ellos, ¿no? Y si el proyecto me interesa y me gusta, me... me y como muchas veces son oyentes de No sé Vuestro, a los que les tengo mucho cariño, pues yo también les ayudo en esto, ¿no? Mola, Ahora vamos a, a, a, a tratar otra vez la parte del lanzamiento. Antes mm. contabas la parte de oye, hicisteis las aplicaciones, con las sí. aplicaciones no se podían descubrir, lanzáis mm. la web y a partir de ahí es que, eh, sí que empieza el, el crecimiento. Sí. Aún así, en esa, en esa fase de lanzamiento, cuando ya tenías la web, eh, ¿algunos aprendizajes que hayas tenido o cuáles son los problemas, principales problemas que, que tuviste al lanzar para que la gente te, os encontrara? ¿Qué, qué hicisteis para, para llegar a donde estáis hoy? Hicimos de todo y todo lo que hacíamos Ahora lo estamos repitiendo y ahora funciona y antes no. ¿sabes qué te quiero decir? Eh, de todas maneras, eh, también eh, no, no es un éxito eh, el de ahora, no, no podemos acarrearlo exclusivamente al tema de que antes no teníamos web, sino que es que claro, llevamos muchos años hablando con muchos productores, porque aquí hemos hablado solo de la cuestión tecnológica, pero no olvidemos que eh, GuideDoc es una plataforma de contenidos, que colgamos un nuevo documental cada día, y que colgar un nuevo documental cada día no es una tarea sencilla, porque eh, hacemos una selección en los mejores festivales del mundo, tenemos que verlos tenemos que hablar con ellos, el proceso de contacto con el productor es eh, muy largo, eh, negociar con él, etcétera, ir subiendo los contenidos eh, adecuarlos para nuestra plataforma, eh, subir los archivos, eh, hacer los contenidos y los textos para publicarlos eh, las imágenes, el curro, del curro que hay detrás, ¿no? entonces evidentemente eh, llevamos mucho tiempo haciendo esto y cada uno de los pasos que hacemos nos sirve para, eh, para ser más conocidos. Nosotros hemos crecido de, de una manera muy orgánica y no me preguntes por qué, porque no tengo ninguna eh, respuesta buena para darte, pero eh, GuideDoc ahora mismo, la audiencia de GuideDoc está concentrada sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Europa y en, y en Australia. Estos son los cuatro mercados más grandes que tenemos. Eh, ¿Por qué? Pues, pues es que no lo sé. Eh, por, bueno, evidentemente, porque todo está todos los contenidos de Guy son en inglés. Eh, subimos como mínimo, eh, to, o sea, los, eh, los documentales están en muchas en muchos idiomas de todo el mundo, pero como mínimo están subtitulados al inglés, aunque hay muchos eh, eh, documentales españoles, europeos y subtitulados también al, al castellano. Y supongo que el, el idioma hace mucho en este crecimiento orgánico que hemos tenido, ¿no? Pero sí, sí. Eh, eh, y otra cosa que, que hemos notado muchísimo es, claro, hace tres años cuando enviamos un correo a un pidiéndole los derechos de su película para subir, teníamos que explicarle mil millones de cosas de que éramos que una plataforma, incluso que era una plataforma, no porque claro pero es que ahora ya nos conoce todo el mundo, primero ya nos contactan muchos ellos, nos llegan muchos documentales, muchos, muchos distribuidores que quieren poner los documentales en Guide Dog y luego es que tú ves que cuando envías un, un correo ya te dicen, hostia qué bueno ¿no? Guide Dog tal, en la industria siempre fuimos muy conocidos porque es una industria muy pequeña comparada con el cine mainstream como si dijéramos, siempre fuimos conocidos conocidos ya rápidamente desde el principio y luego es que y esto lo digo desde la máxima humildad posible que en mi caso no tengo mucha la verdad eh, eh, yo creo viendo yo analizo mucho la, mi competencia y eh, considerando que Guide Dog es una plataforma de cine documental eh, de cine no no, no es un, no son documentales o sea para la gente que no conoce a Guide Dog que te esté escuchando que deben de ser dos o tres eh, no, no, nosotros no tenemos documentales divulgativos o sea no hay documentales sobre el tigre de la sabana que no sé si en la sabana hay tigres o solo están en la selva que no, es, sí, no es tampoco que ya, no sé, ya se me olvida porque no miro documentales <risas> de ese tipo pero eh, no son documentales eh, divulgativos de ciencia etcétera ¿no? para eso hay otras plataformas como National Geographic o Curiosity Stream etcétera nosotros tenemos documentales cinematográficos o sea documentales que se han emitido en cines de todo el mundo y que han estado en festivales y que han ganado premios no documentales cinematográficos y esto te lo decía ¿Por qué, um, ¿Por qué te lo decía esto? ¿De los ¿Cómo hemos llegado aquí? Hemos, hemos llegado otra vez. Hemos, eh, hemos venido de, de la parte desde el lanzamiento, no, desde el lanzamiento. <risa> sí. Estamos hablando del lanzamiento y un poco toda la evolución. Pero está guay llegar aquí, llegar aquí, mm. porque vamos a enganchar con otra cosa me que la has comentado, que es esta parte de, de ir añadiendo documentales. ¿no? Sí. Ya la has, has comentado un poco, resumen por por encima, pero para entenderlo un poco mejor, ¿cuánto tiempo más o menos tardáis desde, desde que dices oye, he encontrado, he visto un documental por ahí que puede estar guay hasta que lo tenéis en la plataforma? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Probablemente dos meses, una cosa así, de media. Hay cosas que duran más y cosas que duran menos. Por eso dos meses es la media. Eh, eh, eh, pero piensa una cifra que muchas veces digo y que a la gente les explota la cabeza y es que llevamos a la vez más de 2.000 negociaciones 2000. simultáneas con 2000 películas eh, a la vez y esto, eh, mira, os voy a dejar aquí una herramienta porque a, la vez, a, a lo mejor os interesa. Nosotros utilizamos, todo el equipo, que somos tres concretamente, que nos encargamos de la búsqueda de contenidos, usamos una herramienta que se integra con Gmail, que se llama Streak, que es como un CRM que se integra dentro de Gmail. Y gracias a eso nos aclaramos. y la, Gracias a Dios la descubrí muy al principio y desde, desde siempre hemos llevado eso. y Entonces, es una herramienta que tú, desde dentro de Gmail, tienes como un CRM con unas columnas que te indican, como unos pipelines que te indican en qué fase está cada, cada documental, entonces dices, pues este le acabamos de conectar, de contactar, este ya hemos firmado, este le falta subir las películas, etcétera, está muy bien. Y gracias a eso nos aclaramos, porque si no, mira, 2000 negociaciones eso y también telado. tenemos algunas automatizaciones, como por ejemplo, el primer correo se envía manualmente, pero luego hay dos porque hay mucha gente que no contestan. Yo esto no sé si tú lo sabes. No, hay no, hay me suena, no me no suena, no me suena. No contestan los correos, <risas> que yo no, no lo he podido entender en mi vida, yo los contesto contesto todos. Pero bueno, hay gente, supongo que no sé, son más importantes, o reciben más correos, no lo sé, y no contestan. Y, o están de vacaciones, no sé. Y entonces tenemos algunas automatizaciones en las cuales eh, pues el segundo correo se envía de manera automática, el tercero también, y además te los va cambiando de pipeline. O sea, esto ha sido una de las claves por las cuales he podido, que esto no aún no me lo has preguntado, pero yo creo que es muy importante. Ah, entraremos de, para allá. Vale, que es que, que lo he hecho solo, que lo he hecho sin ningún tipo de inversión externa, además, concienzudamente. Y eh, el tema de las automatizaciones a mí me ha ayudado muchísimo. Si no, no podría haber llegado, porque siempre al, al, al haber sido solo con una inversión eh, mía, eh, claro, no he podido gastar muy poco dinero, entonces me lo he ido, a mí. además de ser catalán, me lo he tenido que mirar todo. No, en mi vida cotidiana gasto como, como si fuera madrileño, pero en la empresa soy catalán. Y. Eh, que es una, buena, es una buena máxima para empresas de cualquier lado. ¿eh? Sí. Es decir, que hay que, hay, que, hay que, ser, que hay que tener mucho cuidado con los gastos sí. porque al final una empresa es muy fácil eh, que se te abra un pelín la mano sí. y sumas dinero por todos los sí. lados y luego vienen los sustos del cash flow y demás. De... Y las automatizaciones nos han ayudado muchísimo claro. en ese sentido. Eso está guay. Es una cosa que también te quería preguntar porque lo has contado alguna vez en, en tu podcast, te, te lo he varias veces y es súper interesante cómo poder escalar una empresa eh, que no sea a base de meter gente y porque dices, oye, de normal en cualquier otra empresa, para llevar 2.000 negociaciones en paralelo, pues tendrán 200 tíos. Mm, eh, sí, sí. Y, y vosotros lo conseguís hacer con, con tres. Además de estas automatizaciones a nivel de CRM, que yo se lo recomiendo a mucha gente, entre otras cosas lo que has dicho, no es que haya gente que no contesta los emails, lo, lo casi lo normal, por desgracia, es que la gente no te contesta la primera un email, y menos cuando es algo que, lo que vas a buscar tú y, y el otro puede yeah, decidir. Claro. Y de hecho, yo conozco gente que tiene la, la máxima de, bueno, hasta que no me escriban dos o tres emails, no, no, me, voy a, no me voy a preocupar, porque vale. sab, sabe que tiene mucho volumen de, de, yeah. de peticiones, de cosas, de, bueno, pues si quieren que me persigan. Entonces, acostumbraros a perseguir si os interesa algo que es, que es bueno. Sí, sí, sí. Además lo de... tengo clarísimo, ¿eh? perdón. Esto, eh, justamente lo que estás diciendo, eh, eh, el, el redactado de estos tres correos que se envían, por ejemplo, mm -hmm. los productores, los escribí yo, porque los escribí cuando aún no tenía nadie que me ayudara. Mm -hmm. Y el primero es como más así, el segundo pues es un poquito más... Durete, durete ¿no? Y el último es, eh, bueno, esta es nuestra última mm -hmm. eh, intento. Eh, nos gustaría mucho que tu documental estuviera, esto en inglés, ¿eh? Mm -hmm que tu documental estuviera dentro de Guide Dog es como muy seco una sí. frase y es increíble. Compra o muere y al final tú no, no, compras. Es que sí. es increíble la efectividad que tiene este sí. último correo. Es que es increíble. A la gente, cuando le dices, oye, va, ya, esta es que sepas que será la última vez, entonces es cuando se ponen las pilas. Sí. Pero bueno. Mola, vaya, te... Solo una anécdota que es muy graciosa. A mí me han mandado un email de, de, de, de, un, de un software que tengo y sé que es un email automático porque bueno, la, la historia, se me acababa el, el, sí. el, el pago, No quería, quería cancelar la cuenta pero no la quise cancelar porque quería entender sus automatizaciones mm -hmm. y el último email que me mandan es tu cuenta, en inglés, No, tu cuenta está pu en, en, eh, puesta como delincuente. Uh. Entonces, puedes poner aquí delinquent. tu tarjeta. De, de, sí, claro. O claro. que no, eh, no, creo que para ellos no significa lo mismo que para no, nosotros. No, no es lo mismo, pero es, es agresivo. Sí. O sea, es, es, o sea no, no es, oye, ¿cómo sí, nos sí. gustaría que volvieras a pagar y volvieras a usar el servicio? Porque esto es algo que, que tú pagas antes de usar el servicio. Sí. Es un SaaS, por lo tanto, si no has pagado, tampoco pasa nada. Sí. Pero me mola el, la agresividad de ese último sí. mensaje porque es una llamada a la acción. Claro, es, claro. si tú no me haces caso, yo te voy a borrar de mi CRM. O sea, sí, me sí. voy a olvidar de ti para, para siempre. Es interesante. Perdona que te había cortado no. Lo que decía, que, y esto lo, lo he dicho siempre muy abiertamente, y además lo digo orgulloso, porque eh, mi, mi, mi, mi historia de emprendimiento es un poco tramposa en el sentido siguiente. Eh, yo me he ganado muy bien la vida mucho tiempo, eh, hice basta con lo que hacía antes, entonces eh, con ese dinero, que no era, tampoco os penséis que era mucho, eh, yo lo invertí en Guide Dog, Pero yo he tenido la suerte... Y la trampa, a su vez, de que mi mujer también se gana muy bien la vida. Y entonces tiene una empresa, que le van muy bien las cosas y ya está. Entonces mi trampa ha sido que yo he podido desarrollar, yo he estado dos años sin aportar absolutamente nada a casa. Al contrario, el dinero que tenía ahorrado, que lo podía haber puesto en casa, eh, eh, me, lo, me lo gastaba en Gaito. ¿no? Entonces, yo he podido, gracias a mi mujer, y le estaré eternamente agradecido, porque gracias a ella he podido desarrollar este otro sueño que he tenido en esta fase de mi vida, eh, he podido, pues... Pero claro, es un poquillo de trampa, porque yo entiendo que esta situación, pues a lo mejor no, no, no es fácil tenerla. ¿no? Es tu situación, o sea, es que cada uno yo creo que sí. tiene modular eh, qué es lo que puede, qué es lo que hacernos... Está guay contarlo, porque sí. hay gente que se piensa que todo el mundo que se eh, lanza a emprender, pues que no tiene un duro en el banco. ¿no? Oye, la mayoría de la gente tiene unos ahorros sí, los que, claro. con lo que vas a vivir un tiempo. Claro, claro. Oye, ¿Se puede ser cuánta pasta has invertido en, en Gaido, descontando sí. el, el no tener sueldo, que, que ya, sí. es, ya es otra, otra tipo de cuenta, pero que se podría llegar a contabilizar? ¿Cuánta pasta has metido ahí? Esto creo que lo expliqué en sí, un eh. episodio. Eh, lo conté así por encima cuando preparé el episodio, pero no... Y esto seguramente debe estar mal a nivel de negocios. pensate eso, eh, que tampoco tengo ni puta idea. <risa> Pero uh, yo creo que llevaremos invertidos, uh, no llegará a los 200.000 euros, no sé qué cifra. En dije, su día dijiste 80.000 en la parte de desarrollo, pero luego hablaste sí. de costes mensuales, porque, vale. claro, y. Sí. y pero vamos, solo en desarrollo me suena que, que esto ser, fue hace no, una, un será año un poquito por año. Sí. sí, será un poquito más, pero dejémoslo en 150 aproximadamente, vale. pero pensando que es un desarrollo que no ha parado desde Bien. hace eh, cuatro años. Es poco, ¿Sí? ¿no? es poco. Claro, he ido haciendo muy poquitas cosas, pensando muy bien qué íbamos a hacer, es muy poquito, ya lo entiendo. Claro. Pero es que no, no había otra, no tenía más dinero, no podía hacerlo de ninguna otra manera. ¿no? Bueno. Y evidentemente, si hubiera tenido un millón de euros, también me lo hubiera podido gastar, ¿eh? sin sí. sí, no problema. Pero además facilísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Aparte sí. Es, fa es relativamente fácil gastar si no, no tienes un, un límite de, de pasta. Sí, sí, porque, claro. Claro, y al... cuando la pasta no es tuya, también es más fácil. Es más todavía sí, más, sí. sí. sí. Y, y estuvimos eh, dos años. Eh, bueno, la verdad es que una de las gracias de GuideDoc es que desde el minuto uno ya comenzamos a recibir dinero, pero muy poco. Pero eh, hasta, hasta hace… o sea, después de los dos primeros años no comenzó a tener sentido y ahora… Pues gracias a Dios, ganamos, pasta, podemos mantener a un equipo grande de gente y, eh, bueno, todo comienza a tener mucho sentido. Y además se nos han abierto caminos nuevos que yo ni había pensado. Y es que además de la plataforma de GuideDoc, además de nuestros propios usuarios, estamos llegando a colaboraciones con otras plataformas, como por ejemplo con Rakuten, que ahora hemos cerrado, bueno, ya llevamos un año trabajando con ellos y ahora además lanzamos esto, no sé si lo puedo decir o no, ¿cuándo vas a emitir esto? En un mes, más o menos. No o sea, lo sé, yo luego digo. Dilo. Que Lanzamos en, en ellos, lanzan, y que está dentro, en, en, nuevos, en 45 nuevos países en Europa. Eh, llegamos también con acuerdos con operadoras, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, etcétera que son operadoras que dentro de esta operadora el, el usuario contrata a internet puede contratar contenidos y dentro de ahí puede eh, contratar subcontratar eh, guide Dog, no y esto nos está dando unos beneficios que no esperábamos y que eh, bueno son muy grandes la verdad o sea que bueno todo bien Ole qué gusto pues, pues ya que todo bien me gustaría que nos cuentes lo que quieras pero los números de, de guide Dog, empezando número de empleados eh, y lo que puedas vale, contar sí. de, de empresa o te apetezca mira de empresa yo como sabes y esto lo he intentado porque, bueno, me parece que es. ya que he hecho el esfuerzo en No es Asunto Vuestro de ser completamente abierto y de explicarlo todo, por ejemplo, tan cuánto dinero me he gastado o que mi mujer me ha mantenido, ¿vale? Eh, eh, también tenía muy claro, y de hecho lo hice en los primeros episodios, de, de hacer Open Metrics y de explicarlo todo. Pero, hostia, eh, últimamente he hablado con diversa gente que me está asesorando, ahora que estamos creciendo, y es que esto que tú comentabas antes de las streaming wars es, es, se están armando unos pollos bastante grandes y, y yo siendo pequeño recibo, eh, vamos a decirlo, tanteos por muchos... Tal. Total, que me han aconsejado que no dé, por ejemplo, cifra de usuarios y estas cosas, ¿vale? Porque, como que estamos metidos aquí dentro, no sabemos qué puede pasar. Todo el mundo está muy nervioso. Los grandes, ¿eh? O sea, Apple está muy nerviosa y Es que, además... es que hay mucha pasta en juego. En, en estas guerras del, del streaming se están invirtiendo cantidades, sí. o sea, eh, hay derechos comprados por más de mil millones sí. de dólares de, de una serie, por ejemplo. Sí. Y se está metiendo mucho dinero normal, que es la gente está nerviosa. Y entonces yo también desde la humildad que me caracteriza, eh, caracteriza y que ya he comentado en este episodio, eh, me, me imagino bueno, ¿y ahora qué puede pasar no con Gaito? ¿Qué, qué, qué va a pasar? A ver, yo una hecatombe me, me resulta complicado eh, imaginármela no porque alguien podría pensar bueno, sí, claro, pero HBO... O, o Disney puede sacar una plataforma de documentales exactamente como los tuyos, tal no sé qué. Es que esto no puede pasar, porque nosotros tenemos un catálogo que es imposible de replicar porque claro, es que llevamos cuatro años pillando pelis de aquí, de allá, de aquí y de allá y es imposible que repliquen el mismo catálogo es lo mismo que podríamos comparar Netflix o HBO, que estarás en una o en otra no, o estarás en las dos o estarás unos meses en una y unos meses en la otra porque es que el contenido que te dan es completamente distinto entonces, a mí este miedo que a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor pasa, pero yo este miedo no lo tengo porque es imposible que haya un hecatombe de estas características entonces, ¿qué puede pasar? que, que, que, que de repente baje el, el número de usuarios nada indica eso porque eh, el, el crecimiento es exponencial y vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba como no puede ser de otra manera, ¿no? Llegan usuarios y además nosotros somos muy pequeñitos, evidentemente y, y se nota, ¿no? C como crecemos se nota muy rápido, ¿no? Entonces, esto tampoco de un mes a otro puede pasar que pase algo, que, que algo no funcione y que por lo tanto se vayan dando de vuelta, pero me daré cuenta y lo arreglaré, ¿vale? Entonces la otra opción que veo más eh, viable es que alguien se interese por nuestro negocio y que nos compre, podría pasar, ¿no? Entonces, eh, Sabiendo esto, gente que, con la que me estoy relacionando, que me están ayudando y me están asesorando, porque la cosa está creciendo, me dicen: eh, tú por favor se, me han escuchado unos han dicho, Cállate, cállate <risas> y habla de tus mierdas de felicidad y no de números. ¿vale? <risas> bueno, pero sí de cifras, por ejemplo, te puedo decir que somos un equipo muy reducidito. Tengo la suerte que eh, yo eh, el, el, la relación laboral que tengo con, con, con esta gente en la India es que Um, um, no no son uh, no, no, no, no trabajan directamente para GuideDog, sino que yo subcontracto, por decirlo así, una empresa. Entonces, cuando hay más picos de desarrollo en IOS, pues ellos fichan a más gente desde IOS. Cuando hay más picos en Android, ellos tal. Y van, vamos jugando así, por lo tanto, esto para mí es fantástico. Y luego, um, eh, de gente de contenidos, tenemos tres personas. Eh, y luego... Hay, así, estos fijos. Y luego me rodeo de mucha gente que además, curiosamente, mucha de la gente con la que trabajo ha surgido de gente que me escuchaba en no es asunto vuestro, que me ha dicho, hostia, Víctor, esto es lo está haciendo fatal. A ver, explícame por qué lo estoy haciendo fatal. Y lo he acabado contratando, así como freelance, para ciertas cosas como SEO, etcétera. Porque y, eh, si ahora debe, este podcast lo debe escuchar infinitos eh, expertos en mil cosas, si entran en Guide Dog veréis que. Por todo esto que he explicado, hay muchas cosas que no, no llegamos y las hacemos mal. Entonces, pues mira, por ejemplo, así tengo todo un, un séquito de gente que nos ayuda y que vamos colaborando. Ay, qué guay, ha sido a gusto, ha sido a gusto. <coughs> eh, dentro de, de todo esto, también, no sé si, si no lo puedes, no lo quieres contar, no pasa nada, pero Gracias. ¿qué canales de, de captación os funciona os está funcionando mejor para esa pues parte mira. de pago? Orgánico y todo. Vale. O sea, to hemos probado un montón de cosas y supongo que porque las hemos hecho mal, no nos ha funcionado nunca, ningún puto, ya lo digo así porque <risa> estoy <ya> hasta <está risa> la polla, de Facebook, por ejemplo, nunca, ni Instagram, ni, ni YouTube, ni nada ni, ni sem, ni nada. No nos ha funcionado nada bien. ¿Vale? Y, y ya digo, eh, que probablemente sea por nuestro desconocimiento y porque no hemos podido destinar el dinero que hacía falta. Y al contrario, lo que nos ha funcionado perfecto es publicar una película cada día y publicar producto eh, cada, producto producto claro y cada cada semana tres o cuatro posts en el blog eh, quieres que me ponga guapo me estás haciendo una foto sí. Sí. A ver, espere, <risa> que pongo mi cara de guapo la pondremos las fotos enlazadas ¿eh? ahí vale eh, qué móvil es porque según qué móvil no salgo bien eh huawei sales, oh. sales guapo sales ¿Sí? guapo si eh? sí, he, he puesto el filtro el vale. filtro víctor vale. <risa> correal vale. pues eso eh, o sea que no, mi, mi experiencia a nivel de inversión en anuncios ha sido mala siempre, sí, sí. Pero luego, perdona, sí que nos ha funcionado mejor, por ejemplo, cuando hemos patrocinado un podcast de documentales americano o cuando eh, hemos llegado a alguna colaboración con un medio especializado o cuando me han entrevistado en algún sitio o cuando he ido a hacer conferencias. Esto es otra cosa que... que, que, que que me ha sorprendido ¿no? y es que el interés en la industria de GuideDoc es grande y me han invitado de todos sitios, he ido es que a Estados Unidos, a Alemania, a la China, me han invitado para explicar qué estamos haciendo GuideDoc y de, yo pensaba, estos van a copiar algo, pero no, no de momento que yo sepa, a lo mejor lo han escrito en chino y no me he enterado, pero diría que no han copiado GuideDoc en, en China. Eh, cosa que debe ser mala señal por cierto. pero bueno eh, y, y eso, o sea que sí, sí, he ido para oye, guay, y... pues pues buen aprendizaje y ahora otro grande que tienes con una plataforma como, como la vuestra al final eh, tiene un coste relativamente bajo 5 euros al mes, ¿verdad? que es sí. la, la suscripción, mm. pero siempre ahí cuando eh, esto yo lo que los negocios así tipo membership de, de, de pago recurrente mm. tienen la gracia de que vas soportando cada vez tienen más sí. usuarios porque tienen los de antes mm. y los nuevos del mes, pero siempre se te van unos pocos poquitos. ¿no? Ese, ese sí. ¿Vuestro charlo lo tenéis controlado mucho lo, o, pues, o lo trabajáis de alguna forma? Sí, mira, eh, sí que lo trabajamos de, de muchas formas y una de... A ver, eh, nosotros tenemos el mismo problema que tiene Netflix o que tiene HBO y es que nosotros no estamos como antes tú comentabas en este servicio que te enviaba correos. Eh, no, nosotros no tenemos un servicio en el que cual cautivamos de, de, de cautivar, de, de agarrar al usuario. Porque eh, los usuarios están muy acostumbrados y cada vez más a darse de de una plataforma, a darse de alta de otra, etcétera. No hay nada en doc que atrape al usuario porque sabe que podrá volver de aquí un mes y no habrá perdido nada. Al contrario, tendrá más documentales, 31 documentales más, ¿no? Entonces, claro. eh, eso provoca que el char, por ejemplo, de nuestras plataformas sea muy elevado. El otro día leía que el char de, de Netflix es un 40%. Ostras. Es muy elevado. Creo que ahora lo han mejorado un poco, pero llega, habían llegado hasta puntos del 40%, ¿no? Eh, claro, comparándonos con Netflix, nuestro char es muy bajo. Tenemos un 11% la última vez que lo miré, ¿vale? Eh, a eh, muchos eh, os parecerá un 11%. ¿Anual, muy alto, mensual? Mensual. Mensual, vale. A muchos os parecerá muy alto, ¿verdad? Sí, de sí. Depende del tipo de servicio. La, la, la, para que lo entienda también la audiencia, un 11% mensual significa que en un año prácticamente has, reno bueno, has renovado todos sí. los, los, tus clientes. Sí, sí, exacto. exacto. Eh, entonces... Eh, y entonces, eh, por ejemplo, siempre preguntamos a nuestros usuarios por qué se han dado de baja. Y la razón del 95% es, eh, no tengo tiempo ahora, volveré de aquí un tiempo porque me gusta mucho lo que hacéis, pero mmm... además eh, nuestros usuarios son un, es un usuario más entregado que el de Netflix, no porque es gente muy indie, que le encanta lo que hacemos, que les descubrimos documentales que no hubieran podido ver de ninguna otra manera. no y Entonces están muy entregados, no es una, es una audiencia muy fiel y además saben porque explicamos muy bien que, eh, esto que hablabas antes ¿no? de los cinco euros, bueno, pensad que cinco euros, pero nosotros eh, funcionamos con un sistema de revenue share en el cual el 50% de todos los beneficios, no beneficios, sino facturación, o sea, el 50% del dinero que me da un usuario va directo para los productores. Tenemos un algoritmo que eh, funciona solo, como todos los algoritmos, y es que, eh, esto lo he aprendido luego con los años, eh, eh, lo que hace es eh, dividir eh, los beneficios de aquel mes por el el número de visitas y le reparte equitativamente el, el dinero generado a, en ese documental a ese productor en concreto. Entonces el 50% de todos esos beneficios se van para el productor. Y esto también es una cosa que valora mucho el usuario que quiere que los pequeños productores de cine documental siguen haciendo cine documental, etcétera. Mola, el, el por lo que has dicho de ese algoritmo, el reparto va en función del impacto que ha tenido cada película, o sea, cada película Las documental, visualizaciones, visualizaciones uh -huh, se reparten videos, partes. Sí. Vale, mola. Y eso se ha llevado mucho, mucho curro a hacerlo y, y no. sobre todo lo, lo entienden bien. Lo, los productores es, confían en sí, esto. Sí, tienen un dashboard en vale. el, eh, actualizado eh, mensualmente en el que ven sus visitas y, y, y todo se entiende bien. Sí. Vale, genial. Y al eh, trabajo, ese charm, además del producto, ¿hacéis algo de, oye, tú tienes visto que a los tres meses, por ejemplo, no. de, de que un usuario se de baja, le envío un email y vuelve o... No. Eh, lo que hemos, no, eso seguramente también lo hago fatal, eh, no, lo que hemos hecho a veces es, eh, por ejemplo en, en momentos destacados pues, a ver, tenemos una newsletter que se envía cada, cada mes a los usuarios que también se han dado baja de, de la plataforma y no de la newsletter, etcétera, y ahí pues ellos van viendo qué contenido subimos y eh, sí que en algún punto hemos intentado, eh, por ejemplo, rescatarlos de alguna manera, pues un Black Friday y unas navidades, etcétera, pero mm, no, no somos muy especialistas en ese sentido, seguro que hay muchas tácticas que no estamos vale. desarrollando por desconocimiento, por poca inversión, etcétera. Bueno, sí, porque es con el, luego el día a día de un negocio tiene mucha tela. De hecho, dos mil negocios, yo oh. me quedo con las dos mil negociaciones en paralelo. Sí, sí, o Esa es sí, una sí, locura. Sí. Última pregunta, que no sé si la habéis testado por saberlo. ¿Qué acabar, ¿no? No, última pregunta de esto, de, ah, vale. de, de, de cosas, de, vale. de así de, de pruebas y demás. ¿Habéis probado con algún precio anual? O sea, con algo que no sea solo al mes, por precio. Oye, pues en lugar de pagar 60 que tendrás que pagar el año, pagas 30 y, y, y ya te quedas todo el año. Lo teníamos al principio, ¿vale? y um, lo, porque nosotros primero estábamos, como he dicho, eh, en IOS y teníamos el, el, el pago a través de IOS, pero esto lo sacamos. Curiosamente lo sacamos nosotros y a la semana lo sacó Netflix. Y en este caso… ¿Has visto? Yo estaba atento de ellos, pero parece ser que al revés también. Bueno, entonces eh, lo teníamos al principio y luego lo saqué por una cuestión de simplificar, por una cuestión de, de, de dar esta flexibilidad, de observar qué es lo que hacían los usuarios y de dar esta flexibilidad y luego porque también vimos que nuestro lifetime value es superior al del año. Por lo tanto, nos pareció que era... ¿Y esto me estás mirando con cara no, de que no, me equivoqué? No, no, no, no, no ¿Sí? guay, guay, me, que me, me mola, me vale, mola, vale. mola ese análisis. Digo, es que tal, y entonces lo dejamos así, pero no quiero Qué probar guay. cosas. E incluso, y esto me lo ha dicho muchísima gente, pero tengo miedo a hacerlo, y es que eh, porque mi, mi, eh, en la política de precios, que decidí yo, como la gran mayoría de cosas, y por eso <ríe> todo ha ido fatal, eh, decidí que Guide Dog tenía que ser más barato que Netflix, ¿no? Y que, y que las otras plataformas. ¿Por qué, no? Porque, bueno, pues es que, claro, lo, lo mío representa que tiene menos valor que Netflix, ¿no? Eso es lo que no, yo pensé, ¿no? No tiene por qué. Bueno, ya, es que mucha gente me ha dicho lo contrario. No, no, no. Precisamente como tu producto es un producto de nicho, un producto especializado, etcétera, debería ser el doble de Netflix. Y esto no lo ha hecho mucha gente. Puede ser, puede ser. Yo tampoco lo sé. Y, y, y como, como es mi negocio, no me atrevo a hacerlo. ¿sabes? Eh. Pero bueno, que ahí está la espera, que algún día tendré que subir el precio. tal pero, Y además ya lo te, estaba convencido, pero luego, claro, te sacan eh, Apple Plus y te sacan eh, Disney y los dos valen 5 euros. ¿no? En Disney creo que saldrán por 6 ¿no? Y, y Apple Plus son 5 Entonces ahí yo me he vuelto a frenar. Claro. ¿no? No. Bueno, experimentar con precios siempre es bueno, pero luego todo esto hasta que no lo pruebas, nunca sabes. que todos, todos hablamos subir de subir y fuera. bajar un precio otra sí, vez. Sí, sí, sí, sí lo, puedes, lo puedes hacer y se, se hace. ¿Pero con un testadeo o no? Para todo el mundo. O incluso para todo el mundo por épocas lo, lo pues pruebas. Probarlo, pero sí. pruébalo, no tengas miedo, porque al final, desde fuera, todos hablamos porque hemos visto, hemos hecho, pero a cada uno le funciona yeah. algo sí, de sí, totalmente distinto. Y luego lo que has dicho, ¿no? Dice oye, Apple lo saca a seis pavos, ya, yeah, pero es que Apple. A lo mejor está palmando pasta. No, no, claro, claro. Que es la, eh, y y eso es a lo que te quería preguntar ahora. Hemos hablado un poquito de las streaming wars, que sí. tú estás eh, por ahí, sí. es un player pe pequeño comparado pues, con estos gigantes. Pequeñísimo. Pero ¿cómo lo vives? Porque te afecta, ¿no? O sea, al final sí. esto te tiene que afectar de forma directa e indirecta. Um, Yo creo que es positivo, ¿no? ¿sí? Porque ellos están lo están haciendo todo, están haciendo claro. el trabajo de todos, ¿no? De, claro. El mío lo están haciendo ellos, están revolucionando el mercado, están Agilizando. explicando a la gente que, que existen, etcétera, entrando a la gente las ganas de. de, de por ejemplo, en los documentales de Netflix. A mí, a muchos de los documentales de Netflix me encantan y ayudan a que la gente diga, hostia, esto que. Uh, son documentales muy mainstream, muy um, con un con una de, lenguaje cinematográfico que te acerca muchísimo porque casi te olvidas que es un documental, pues coño, eso hace que más gente le guste los documentales, que a lo mejor se interese por los documentales, por lo tanto, yo creo que las, las streaming worlds no hacen nada más que beneficiarme. Ellos deben de tener muchos dolores de cabeza ahora mismo, muchos, porque, claro, las inversiones que han hecho, o sea, Netflix pierde dinero, HBO pierde dinero, eh, la plataforma, eh, Apple pierde a saco de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como lo estamos haciendo todo así, eh, desde casa, como os dijéramos, y todo muy controlado, y ahora ya ganando dinero desde hace meses, pues es que yo todo le veo beneficios a lo de las streaming wars. E incluso puedo verme en un ataque de estos de, de alguien que quiere comprar otras pequeñas plataformas, coño, a lo mejor me veo beneficiado y venimos y nos hacemos una fiesta corta y que flipas. <risa> olé, olé. Y ese es tu objetivo, entiendan, ¿no? Al final, que te... no, o, o No, la verdad es que no. Mi objetivo es pasármelo muy bien. Disfrutar mucho y ya está. La verdad es que no me falta de nada y no quiero tener, no quiero ser multimillonario. Si lo fuera, tampoco guay. guay pero no, no es mi objetivo. Mi objetivo no es vender Guide Dog, sino mi objetivo es disfrutar. Y además ha sido así toda mi vida. Todas las fases que he pasado en mi vida, han, gracias a Dios, me, me he esforzado, me he, traba he trabajado mucho, me he levantado pronto, he, hecho, me he, hecho, me he currado muchísimo, he dormido menos de lo que debería, etcétera. Pero siempre he sido muy feliz y siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y ahora mi objetivo es pasármelo muy bien, que a mi hija no le falte de nada, enseñarle bien. Eh, mira, venía escuchando en el tren un podcast que, en el cual me, yo escucho tus podcasts y todos los otros a, a velocidad 2, pero me ha parecido que cometías una typo Puede ser. Eh, pero, a, hablando, pero me ha parecido preciosa. Ya has hablado, era este, con Carlos Iglesias, creo que era. la Con Ranrum, sí, puede ser. Sí, Carlos, o, Carlos de O, Run o no, o una anterior. Bueno, es igual. Con Hernández, no es igual, es igual. Eh, tú decía, querías decir enseñar y creo que te equivocas y dices ensoñar. Ah. Y me ha parecido espectacular, porque claro, es lo que intento hacer con mi hija cada día y es no enseñar, sino ayudarle a soñar. Ayudarle a. a ¿Y por, por qué otra vez hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué estoy diciendo esto? joder? ver. No, pero mola, sí. mola, mola, pero, pero, pero es muy en interesante. Ensoñar, sí. en ¿eh? me he pensado, hostia, qué concepto más chulo, no sé si te lo has inventado tú o qué, por, pero escribo un libro de, por, sobre eso Pues estaría fumado o algo. Pues. Sí, seguramente, pero ensoñar, ¿no? Eh, y esto es lo que yo, gracias a Dios, he conseguido y mi objetivo no es vender el Guide Dog, aunque bueno, podría ser una de las posibilidades, pero mi objetivo es pasármelo bien y a la mínima que... Eh, se cruza en el camino, en mi camino, algo que no me lo hace pasar bien y tal, lo evito y lo, lo aparto eh, a la primera, eso lo tengo clarísimo. Porque este tío, que es que hemos venido aquí cuatro días, ¿eh? Y que mañana puedo salir aquí a Chueca y me puede atropellar un taxi de estos que van como locos y a tomar por el culo. Pues no, no, yo a disfrutar al máximo es que no. siempre. Me encanta tu filosofía, te lo decía antes, cuando te, que lo, lo repites mucho en, en tu podcast, no. el, el hablar de la felicidad, de, de bueno de hacer cosas que, que te gustan y que lo disfrutes, porque no. aún así ahí, joder, haciendo cosas que disfrutas, pues hay momentos complicados. No. Pero que yo creo que culturalmente hasta, hasta los últimos años no, no ha empezado esta ola de ser, o al menos contarlo, ¿no? el ser conscientes de que tenemos que ser felices y que se puede que, que no es incompatible ser feliz con el trabajo que es... además, yo no sé por qué pero es que muchas veces tengo la sensación que vivimos en una sociedad y que nuestro entorno se empeña en que no seamos felices pero ¿por qué coño me estás diciendo que haga esto? Si yo no me, no es lo que me no es como, acaba la carrera o tal, esto me pasó toda mi vida yo comencé a trabajar y, y me gané muy bien la vida desde muy joven y, y, y la carrera la tenía porque es que la hacía porque es que mi entorno me decía que tenía que hacer la puta carrera y yo me acuerdo es que no fui a ni una puta clase y lo hice todo a desgana ¿no? Eh, y no, no la acabé eh, me, me quedan aún dos asignaturas ¿no? porque es que yo ya trabajaba yo tenía mi vida, yo era feliz, yo me ganaba la la vida pero muy bien entonces pero tenemos como un entorno que se empeña y entonces esto voy a intentar no hacerlo con mi hija. que a ver que estoy muy contento con la educación que me han dado mis padres etcétera no pero mi madre era que la carrera pero mamá pero si si si, si mis profesores me escuchan en, en la radio sabes qué te quiero decir no sea bueno eh, entonces procuraré hacerlo con mi hija no de intentar evidentemente hacerle entender que, que porque a veces esto se nos escapa y es que, eh, que, que necesita objetivos y que evidentemente todos yo creo que lo llevamos a la genética todos necesitamos hacer algo para sentirnos bien y evidentemente no es, no, le, no le digo que, que no haga nada en su vida no pero que se marque un objetivo un objetivo que le haga feliz no y esto es creo que es muy importante es muy muy Ensoñar. muy importante soñar bueno voy a, voy a, a voy a escuchármelo hijos. a ver qué, qué narices sí, está lo mejor ahí. es que lo he entendido mal no no como pero mí a mí, va, se, a mí se me cruzan muy mal las cosas no funcionó muy bien buenísimo. Ensoñar. <ríe> Has comentado algo antes, que aparte me lo has contado antes de empezar el podcast y me parece súper interesante. Al final, sois un negocio B2C, habéis sí. crecido como B2C, pero últimamente de repente habéis empezado a abriros al mundo B2B, ¿no? a, sí. a vender vuestro producto ya no al cliente final, o realmente a cliente final, pero a través de otras plataformas. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, cómo habéis dado con, con esa tecla y, y, y cómo se gest, cómo de distinto es gestionar ese tipo, la parte B2C con la parte B2B del negocio. Mira, nuestra primera relación, eh, como lo que acabas de describir, fue con Rakuten. Rakuten, como sabéis, está Rakuten TV está en Barcelona y todo nace porque eh, un tío que supongo que más o menos como yo comenzó Waki TV, que es Jacinto Roca, y entonces eh, a partir de ahí los compró Rakuten y ahora llevan desde Barcelona toda la expansión de Rakuten Televisión en todo el mundo. Eh, es una... Están creciendo a saco y además están tomando decisión como que el, eh, ellos están tomando otra, otro camino que me parece muy interesante y que además lo veremos eh, en todas las plataformas que conocemos que es el ABOD, que es eh, tener algunos contenidos encerrado, que tú pagas una suscripción y ves lo que sea, pero la otra es verás algunos contenidos en abierto y te pondrán publicidad. vale Esto, como que todos estamos colapsados ya de pago tantas plataformas, etcétera va a ser muy importante en los próximos meses y lo vamos a ver mmm, todos. ¿eh? Netflix, eh, eh, todos van a hacer lo mismo y estoy segurísimo. No es que tenga información privilegiada, pero es que me, me apostaría lo que sea. Entonces, eh, esto comenzó, la relación con Rakuten comenzó, que, que quiero hacer un episodio especial de No se siente explicándolo porque aún no lo he explicado, pero fue sencillamente que, que yo sabía de la experiencia de Jacinto Roca y un día le envié un correo y dije, mira, soy Víctor, soy de Barcelona, estoy haciendo esto y esto y bueno, no sé, me gustaría hablar contigo porque seguro que puede ser interesante para mí una conversación contigo porque tú has llegado donde has llegado, ¿no? Y le escribiste correo y me contestó, no como todos los otros, el 95% de la población, me contestó al momento, me dijo, vamos a comer, y ahí, bueno, le expliqué mi historia, le encantó, y eh, yo creo que. Uh, por, por, ciertamente por interés porque si no, no lo hubiera hecho eh, ellos están creciendo a nivel de contenidos eh, y les interesó en, en introducir Guide Dog dentro de su plataforma, pero también por ayudarme ¿no? eh, y esa fue nuestra primera relación eh, está siendo fantástica además la gente de Rakuten es brutal eh, y estoy teniendo una relación fantástica con ellos y a partir de ahí, también de manera orgánica y sin yo buscarlo, nos han contactado otras plataformas, no como Rakuten, sino como eh, plataformas de, de, de internet muchas veces, por ejemplo un, acabamos de cerrar un acuerdo con Mate a Australia, que es como un Yoigo, un pepefón de Australia, que se ve que está creciendo muchísimo y ya son la segunda de allí en la cual ellos también ofrecen contenidos y ahora ofrecerán Guide Dog también eh, dentro para que la gente que, que contrate Mate pueda contratar también Guide Dog Nos ha llegado otra que estamos en negociación con una eh, plataforma de UK y otra, que por cierto vengo ahora de una reunión aquí en Madrid, que he aprovechado para cerrarla, con una plataforma de aquí española que también están creciendo, etcétera, ¿no? Y esto ya te digo, la primera fue buscado, ¿no? de no, no, no buscaba eso, eh. Sencillamente buscaba mm, A aprender, ver qué pasaba, aprender claro. ¿no? Mm -hmm y eh, que alguien bien soñara ¿no? y, eh, y acabé así y las otras han venido de manera orgánica GuideDoc se va conociendo más eh, todo el mundo está ávido de tener contenidos y esto a nosotros nos va de puta madre porque eh, eh, son plataformas enormes que tienen un nivel de usuarios enorme comparado con lo que nosotros tenemos y eh, se está convirtiendo en un flujo de, de ingresos increíble para nosotros y esto que, que no es que me lo gaste por ahí yo con mi familia y mi de viaje y tal sino que lo aprovecho mucho para invertir cada vez más en Dog y crecer la parte que más me interesa que es mis usuarios ¿no? claro de un usuario propio en, en toda esta parte como eh, también hasta donde me puedes contar cómo es un, un negocio típico en el b2b porque entiendo que re renuncias a parte de, de lo que cobras a, a los usuarios eso por un lado no si, si cambia mucho el, el pricing te aseguran un volumen o no te aseguran? gran volumen y luego si sí tienes que trabajar con esa plataforma para captar usuarios. Es decir, a veces pasa que llegas a un acuerdo con un canal, pero luego si no activas el canal no consigues realmente usuarios. ¿Cómo funciona eso? Eh, cada una de las plataformas me han contado mmm, situaciones distintas. ¿vale? Eh, eh, en, en algunos casos, por ejemplo, ellos tienen preparados ya un CMS en el cual tú tienes que resubir los contenidos, ¿vale? Nosotros siempre nunca queremos perder la marca Guide Dog porque eh, el contrato con el que hemos llegado los productores eh, eh, nos obliga, por decirlo así, a que eso no salga de Guide Dog, ¿no? Nosotros comunicamos cada vez a nuestros productores cuando llegamos a un acuerdo de este tipo con una de esto, pero por ejemplo, cuando se emiten los pósters de Guide Dog en Rakuten, pone Guide Dog para que veas que estás dentro de lo que sería la selección de Guide Dog, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene, mmm, algunos te ofrecen opciones distintas y algunas plataformas funcionan que tú entras en la plataforma y tienes que contratar GuideDoc una vez más dentro de la plataforma, entonces eso en algunos casos, por ejemplo, es un, un reparto de 50-50, ¿no? Por ejemplo, esta plataforma Made Australia se quedaría el 50% de los beneficios de los suscriptores obtenidos a través de su plataforma y a nosotros nos llegaría el otro 50%. Y luego... Hay otros métodos en los cuales ellos te dan un porcentaje de lo que ellos ganan con los usuarios porque les ofrecen el, otras cosas. Entonces te dan un porcentaje muy bajo, por ejemplo puede ser 0,50 o algo así, por cada usuario que ellos tienen. Entonces, eh, eh, claro, en, en los casos en los que se reparte a veces va igual como hacíamos nosotros con Revenue Share y además algoritmos propios que reparten según visitas, en algunos casos sencillamente 50-50 y -50 ya está, y en algunos otros, eh, como digo, este esto, este porcentaje por cada uno de los usuarios que ellos tengan. Entonces, claro, la ventaja es que cuando yo firmo con uno de ellos, ellos me dicen su número de usuarios y yo hago el cálculo rápido de si me interesa o no, porque sé cuánto voy a cobrar cada mes por aquel... Por aquel eh, plataforma y, y muchas otras veces pues no, no, no firmo nada a perpetuidad puedo, puedo retirarme si no nos interesa etcétera pero en general te digo claro Uh, nosotros somos muy pequeños y cualquier cosa que venga de, un, de, un, de una plataforma de este tipo, o sea, es que nos, los números son, son increíbles con lo que nosotros contamos mensualmente con nuestros propios usuarios. Oye, mola, mola, ¿no? hay que sigáis creciendo mucho con, con todos estos canales. Sí. ¿Hay en algún caso donde os haya supuesto mucho trabajo luego el, el activar el usuario o, o realmente estas plataformas implican para, para activarlos? Eh, mira, no, no te lo sé decir porque en, en, eh, aún no estoy en ningún caso en el que se tenga que activar. Vale. O sea, los dos casos en los que estoy es en activados. Rakuten, cobramos por visualización vale. ellos hacen lo mismo que hacen el mismo algoritmo que te he explicado antes lo tienen aplicado allá y además les ayudé un poco a pensarlo y eh, a, o sea, entonces aquí cobramos según si han tenido éxito o no los documentales dentro de su plataforma eh, y eh, Mate lo acabamos de activar y aún no te habrá estas dos opciones y entonces no te sé decir si, si habrá mucha gente que activará Guide Dog dentro o no y eh, Inglaterra aún no he decidido cuál de los dos métodos utilizaré por lo tanto no te puedo decir si la gente es reticente o no a activar, a pagar una cosa más dentro claro. de ese servicio. Bueno, Pero inter es interesante. Interesante explorarlo y seguro sí. que hay, hay muchos muchos learnings. Ahora ya quería pasar. Eh, estamos en fa fase final, aunque tengo unas cuantas preguntas. Eh, quería preguntarte sobre tus otros proyectos. Porque al final. Tienes la productora antes de, de Guide Dog. Que está no, está, bastante inactiva. Bastante sí. inactiva, pero luego tienes el podcast, no sí. es asunto vuestro. Mm. Eh, y luego Nordic Wire, que es el canal de mm. YouTube, más eh, Podcast Premium, mm -hmm. que encima ya empieza a generar sí. algo de negocio. Cuéntanos un poquito sobre estos proyectos, qué te aportan y, mm. y también que la gente los conozca un poco. Eh, bueno, eh, claro. Yo toda mi vida he estado haciendo radio y programas de tele y haciendo como creatividad en el mundo de los medios. Entonces, en el momento en que me vi eh, que estaba dirigiendo una empresa tecnológica y que todo era un poco diferente claro. me salió el gusanillo de hacer algo ¿no? y entonces creo que comencé por No Asunto Vuestro y pensé que era una buena idea eh, explicar todo ¿no? todos los detalles y además los que lo expliqué desde el primer todo, día, todos sí. los detalles de, de, de toda la carrera que ha supuesto Guide Dog desde el principio no entonces, eh, No es Asunto Vuestro también he experimentado porque a veces lo he cerrado, de, lo he hecho de pago luego lo he vuelto a abrir, etc. y No es Asunto Vuestro se ha acabado convirtiendo en, eh, como que no tengo socio. Mi, mi mujer es mi socia, pero ya, eso ya lo hablo con, en casa, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que me falta un sitio donde soltar, ¿no? Las cosas que pienso y que alguien hacer como de un frontón, ¿no? Y que te devuelvan, ¿no? Y no sé, si esto se ha acabado convirtiendo en eso, ¿no? Yo lo digo en el micro y siempre, al cabo de dos segundos, tengo feedback valuoso, ¿no? Valioso sobre eh, lo que he dicho, ¿no? Entonces, eso ha sido brutal. Y también, por lo que te decía antes, conocer gente, ¿no? Y es una carta de presentación de, de, de lo que hago. Y eh, la verdad es que ha sido siempre eh, súper positivo. ¿no? Y al principio cuando lo lancé pensé, joder, esto voy a hacer aquí hacer el podcast y cuando lancé GuideDoc todo el mundo se apuntará a Guide Dog, Pero no, claro, la gente no estaba interesada en los documentales sino estaba interesada en lo que yo explicaba. ¿no? Pero bueno, ha sido increíble. Y después, eh, eh, lo otro salió también así como hobby, yo quería experimentar YouTube. ¿no? Tenía, allá tenía como el podcast ¿no? y quería experimentar lo que era vídeo y tal, entonces con un amigo que había conocido en un proyecto anterior eh, yo estoy muy interesado desde siempre y por eso Guide Dog me, me entusiasma porque hay, es, es una confluencia entre la tecnología que es una de mis pasiones ¿no? y en los documentales por eso disfruto mucho desarrollando Guide Dog entonces como digo, la tecnología me interesa mucho el humor también y entonces con este amigo decidimos hacer un canal de YouTube en el que hablábamos de tecnología y eh, bueno, era todo eh, muy como hobby, ¿no? Pero hostia, hemos ido creciendo, ¿no? Eh, hemos ido creciendo suscriptores y eh, además abrimos un podcast que es un podcast de pago y tenemos un montón de suscriptores de gente que viene de YouTube y que nos paga 5 euros al mes como Gay Talk, lo mismo para eh, escuchar el podcast que hacemos, ¿no? Y además, eh, nos contactan un montón de marcas que quieren anunciarse en los vídeos que hacemos, tenemos también beneficios por afiliados, etcétera, y, hostia, es una cosa que está creciendo un montón. Entonces, tanto es así que me planteo, coño, oye, sí, si, si hay algo, ¿no? Yo me lo paso muy bien haciéndolo, hacemos muchos gilipollas, pero mucho, y a veces me veo y me doy vergüenza a mí mismo, <risas> pero bueno, me da igual la verdad es que me <risa> lo disfrutas lo disfruto muchísimo y bueno, sí esto está ahí como una vía de escape mía no para hacer lo que me divierte hacer me lo paso muy bien grabando con Guillem y, y editando los vídeos me, me, me descojono y eh, como me interesan mucho los temas que hablamos porque son tecnología pues eh, mira, estamos ahí y no sé estamos creciendo un montón eh, y no me lo esperaba la verdad ahora estamos cerrando un evento para con toda la gente, con, con toda la gente que quiera venir del podcast y ya están apuntados 50 tíos o sea, es increíble es increíble cómo, cómo estás... Y bueno, y cuando antes me imaginaba, ¿no? ¿Qué pasará en un futuro? ¿Alguien comprará Guide Dog o lo que sea? No lo sé. ¿Qué pasará con NordicWire? Tampoco lo sé, pero no me importaría nada. Hacer simple, simple, ¿A qué te dedicas? Pues mira, hago el gilipollas. ¿eh? Ya está. Se acabaría muy rápido la entrevista. ¿eh? Si, si me entrevistaras por eso. Bueno, pero lo, lo bueno yo creo también es eso que si alguien se está planteando hacer algo en, en YouTube, que, que, hmm. que, que hay, hay cosas, ¿no? Que se puede vivir haciendo con un canal, decías que tiene 13.000 sí, suscriptores. Sí. Claro ¿verdad? Es que súper poco. Yo creo que... Eh, a, bueno, me parece muy poco. A mí 13.000 personas. Luego entras a canales que dices, hostia, esta mierda que es, y tienen 150.000 tal, y es un tío con una cámara aguantando, explicando eh, cómo abre el patinete. no Nosotros nos lo curramos un poco intentamos aportar un poco de lo que hemos aprendido con los años eh, de, de lenguaje audiovisual y le ponemos bastantes coñitas, etcétera Y estamos creciendo muy lentamente. El otro día, por cierto, nos eh, eh, YouTube nos destacó como mm, Channel on the Rise, le llaman, eh, canal en crecimiento o algo así, pero eh, yo de lo que estoy contento con Nordic NordicWire es de cómo hemos sabido exprimir tan pocos usuarios, ¿no? Exprimir, en el buen sentido de la palabra, cómo hemos eh, creado un Bueno, ya tenemos una empresa desde hace un año y todo solo para el canal, ¿no? O sea, es que claro, una empresa en Estonia, por cierto, esto es para es Que, otra, que otra lo vista. habéis contado, además. Sí, sí, el... claro. En el podcast explicamos todo el proceso de cómo, por qué hemos decidido abrir una empresa en Estonia, por qué, cómo es el proceso, eh, cómo, si nos está costando, si no, etcétera, los impuestos que se pagan, por qué es mejor abrirle allí o porque las cosas que tienen en malas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo esto pues eh, la verdad es que me ha, me ha sorprendido en este sentido y también eh, como un doc solo veo una, una proyección hacia arriba ¿no? no tampoco veo que se pueda estropear no y como me lo paso muy bien haciendo pues la verdad es que es un hobby que me ayuda mucho a escapar de, de lo otro que es Gaito. es súper recomendable eso, los que no estéis escuchando que cotilleéis tanto no es asunto vuestro como Nordy Wire porque aportan mucho valor te voy a hacer unas últimas bueno, preguntas bueno, Wire valor ¿qué quieres que te diga? bueno te lo pasas guay, eso sí, es sí, valor, sí, eso sí, es vale, mucho vale, valor es de las risas, de... Te, sí, sí, sí. eso po, po, Pocos días te ríes tanto como cuando te ves a algunas cosas que hacéis por ahí. Preguntas que nos han hecho por Twitter, ¿vale? Va. Eh, Tony Colón nos pregunta, ¿cómo van las negociaciones con Conservas Calvo? Muy y lo dejo bien, tal cual porque quien tenga e intríngulis en saber qué cojones es Conservas Calvo que no es Conservas Calvo, pero que escuche el podcast, no es asunto vuestro. Vale. Pero sigo hablando de Conservas Calvo, claro. Sí. Vale, conservas Calvo es, por decirlo así, una de estas plataformas, vale es una famosilla que eh, quiere pues lo mismo lo mismo que hablábamos antes quiere integrar ellos están comenzando a integrar plataformas dentro de su propia plataforma lo van a hacer de una manera distinta a los otros y por eso es muy interesante eh, y pues van bien pero es que van de culo y no se aclaran y entonces no se aclaran ni con las grandes ahora están in introduciendo eh, es que claro si digo las grandes sabréis cuál es la otra es igual. Va grandes y entonces ya me han dicho tengo una reunión pendiente y tengo que ir a un país europeo a entrevistarme, con, a hacer otra reunión con ellos hasta ahora he hablado por Skype y para esto, yo estoy muy emocionado con esto porque puede ser un antes y un después para, para Gaito, van bien pero, o sea, por mi parte yo lo, lo doy todo, no pero ellos pues están, se están aclarando con los grandes y cuando se aclaren con los grandes van a pasar a la segunda fase, que, como nosotros que somos los pequeños Bien, eh, hasta, yo digo lo que he visto por aquí, hasta estado eh. midiendo Víctor, algo, es como diciendo, digo esto sí. Sí, digo, no, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué digo para que se sepa? No, no, lo has esto... medido muy bien, lo no, no, has medido pero es muy que bien. Ya he firmado una cosa que dice ah. que me calle la puta boca, básicamente, sí, <risa> grande, cállate la puta boca y entonces firmas abajo, claro. ¿vale? Eso ya lo he firmado. Ni, ni entonces... un podcast, ni un, podcast, nada, ni un canal nada, nada. de YouTube, ni nada. nada. ¿La cambiamos de tema rápidamente vale. para que no te metamos en líos. Paul Rodríguez Ríos nos pregunta, oye, ¿para cuándo? Ah, esto lo el... lo conozco. A Paul, Paul majete sí. de, de narices, ¿para cuándo el primer documental producido por Doc? pues bueno, esto está en el roadmap de GuideDog, ¿no? Una de las una de las ideas que tengo yo al final, ¿no? Es eh, ganar el suficientemente dinero como para invertir en, en la producción de documentales que estén en exclusiva dentro de, de Guide Docs. Sí, esto lo tengo ahí y no sé cuándo lo podré hacer porque una, una, un, un documental si lo haces bien pues es mucha inversión y calcular el retorno puede ser complicado, pero bueno eh, está ahí y a mí me encantaría, vaya de hecho es el sueño final como si dijéramos. Lo que pasa que eh, yo por ejemplo ahora estoy, y esto tampoco lo puedo explicar, pero ahora estoy produciendo haciendo la producción ejecutiva como Víctor Correal, no como Guide Dog pero estoy haciendo la producción ejecutiva de un documental muy potente, muy grande, con mucho presupuesto con una firma detrás muy potente que saldrá en los próximos meses y entonces, bueno, más quieras o no, pues es como un primer, un primer paso, ¿no? Como Pero estamos ahí. Esto, que Paul esté tranquilo que además llevará? aceptaré propuestas de cosas que, no sé si pasa algo en Vic que se tenga que explicar <risa> en un documental, pero acepto propuestas. Este, este documental que estás haciendo es el que contabas hace, hace poco, ¿no? Eh, que estás en un viaje en tren... Sí, ah, vale. pero no he contado nada. No, no has contado nada, pero, tampoco, pero bueno. Es que son unos pesados, no dejan nada. contar nada, te lo sí, juro, sí, parece sí. que me estoy diciendo el interesante, pero os lo juro que es que no puedo hacerlo. No pero pero fíjate, no te dejan y algo vas contando, entonces sí, normal que digo, te digan. Nada, nada, antes de hacer un no sé puesto, me tengo que leer tres contratos, tío. Cago en la puta. Estoy haciendo muchas palabrotas, ¿no? Es, es, que es, bien, es sí. muy el estilo, es muy el estilo sí, del siento, podcast. No, sí. no, es guay, es guay. Yo, yo, yo tampoco sé hablar bien, o vale. sea, de, con palabras formales no, y no. tal. Y yo creo que también se agradece, ¿no? Se, Esto me directo. Pero ¿por qué dices palabrotas delante de la niña? Pero joder, si es que las palabrotas son, es, son espectaculares. Sí. Es la parte más entusiasmante, de, de, entusiasmante ¿eh? del diccionario, coño. Pero, y sobre todo en español, que yo creo que tenemos... Sí. Hay, hay bueno, como... catalán también tenemos muy buenas. Ay, yo, es ¿eh? que, yo es que catalán, sabía hablar de pequeño, ya se me han olvidado mucho. ¿Qué Tengo en Cataluña? A... En Arez de Mar. ¿Qué dices? Fíjate muy tú. bonito. Sí, de Mar. y luego me vine aquí y perdí la playa y dije, ¡Ah, mierda! Pero la, bueno. la playa y el catalán. Y el catalán. <ríe> Dos grandes sí, sí. Totalmente, bueno. totalmente. Bueno. Juan Carlos Fernández de nos hacía Una pregunta que es un poco más alejada, pero yo te la hago. Que es, ¿Qué proyectos digitales podrían desarrollarse desde la España vacía? Y bueno, más complicado, no, pero no. Co conectado quizás con esa parte que tú trabajas desde casa en remoto y, sí, y demás sí, no, y no. todo esto, ¿cómo lo ves tú? No, no, o sea, es que cualquier cosa es que cualquier cosa, a mí una de las cosas que me jode bastante de, de este estado, y me joden bastantes cosas es que eh, tendemos a centralizarlo todo de una manera que es innecesaria, entonces coño, tenemos el poder, ahora antes no lo teníamos, pero ahora tenemos el poder de hacer lo que nos salga de los cojones desde cualquier parte del mundo, no desde la España vacía, sino desde la Bali vacía ¿sabes qué te quiero decir? o sea que, que ahora no tenemos ningún tipo de excusa y mira, yo mm, trabajo desde San Cugat eh, con gente de la India, eh, con gente de, de Venezuela que vive en Chile, con gente de Inglaterra, con gente de Estados Unidos, y ya solo eso para, para, para hablar de, de los trabajadores de Guide dog, pero luego toda la gente de todo el mundo que pone documentales en Guide dog son de Irán, de, de Canadá, Irán y Canadá, eh, mira de dónde he ido, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué excusa tenemos? La España vacía, olvidaros. Eh, lo que tenemos que intentar hacer, votando y haciendo lo que podamos y saliendo a la calle y, y sin quemar eh, esto cosas, eh, es eh, intentar porque además sería mejor para el país eh, que no se concentre todo en un sitio. Esto eh, lo tendríamos que hacer, porque claro, si, si fuéramos como Alemania y los juzgados estuvieran en Andalucía y la sanidad estuviera en el norte de España, etcétera. Todo iría mejor, todos los países tendrían más riqueza, todos los países que conforman este estado tendrían más riqueza y todo iría mejor. Vamos a, como que no nos hacen ni puto caso y los políticos nos hacen los que les sale los cojones y mal, pues va, ya que nosotros tenemos el poder en la vía digital. No Coño, no te vayas a Madrid o a Barcelona para hacer un proyecto digital. Quédate en tu pueblo, que se está de puta madre, y hazlo desde, desde allí. Totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo. Y hace falta que se creen más hubs en España en, en, en muchas sí. zonas, no fuera de Madrid y Barcelona, sí. porque hay mucha gente y, y encima, sobre todo, muchas formas distintas de ver las cosas, que aportan mucho, mucho claro, valor. Sí. Para acabar, vamos a acabar hablando de, de documentales. El, el primera pregunta, ¿cuál es tu documental favorito que tengas en Guide GuideDoc? La siguiente va a ser fácil porque ya te la imaginas que va a ser el que no tengas en Greyzog. Ah, vale. Mi, mira, la siguiente te responderé una cosa que vi, favoritos tengo, pero mira, el, mi favorito es Ser y tener, ¿vale? Mm -hmm. Que es un documental francés que se llama en francés «Etre et Trabois, et creo, a ver si lo he dicho bien. Suena y, bien, suena bien. Vale. De momento Suena francés, lado. sí. Vale. Entonces, es un documental que es espectacular, es un documental observacional, que se llama, que quiere decir que es un documental en el cual el director tiende a poner la cámara y a no hacer nada más, o sea, no hay entrevistas, no hay nada. Sencillamente coloca la cámara e intenta influir lo mínimo posible en lo que está pasando. Y es un documental en el que el director estuvo un año, un curso entero, con una, mira, precisamente lo que decíamos de la España vacía, en una escuela de un pueblecito rural francés, ¿vale? Y es, solo recordarlo, se me ponen los pelos de punta, es espectacular cómo el profesor enseña a los alumnos y las lecciones de vida y las en, ensueñaciones que les hace a los alumnos y todo, es un documental que me parece precioso, que te enseña muchísimas cosas sobre la vida, sobre, sobre la importancia de las cosas, sobre esto, ¿no? De sobre cómo... cómo Cómo cambia la importancia de las cosas cuando vives, por ejemplo, en una zona rural o, o en eh, contraposición a una a, en una ciudad, ¿no? Y me parece espectacular. Y luego, un documental que no esté en Guide Dog, os voy a decir no mi preferido, sino uno que. dos que he visto últimamente en Netflix, que lo tendrá la gente más fácil, y que a lo mejor, si no estáis, eh, eh, si no, no estáis acostumbrados a ver documentales, a lo mejor os entran ganas de ver documentales, ¿vale? Dos documentales. Uno de ellos se llama Tell Me Who I Am, ¿vale? Y es un documental, voy a explicar muy poco, eh, no voy a hacer ningún spoiler, pero es un documental que explica la historia de dos gemelos, uno de ellos al, edad, a la edad de los 16 años o así tiene un accidente en moto y se queda sin memoria, no recuerda absolutamente nada, ni su casa, ni su familia, etc. Solo recuerda una cosa, a su hermano, sabe quién es. ¿vale? Entonces, antes de esto les había pasado cosas, ¿vale? que no voy a decir. Y el hermano, como estas cosas eran chungas, el hermano le crea una nueva, unos nuevos recuerdos. ¿Vale? Y es espectacular. Esto es solo el inicio, ¿vale? Lo que pasa luego os dejará mmm, flipaos, ¿vale? Y otro documental. Mmm, a ver, ¿cuál cuál puedo explicar? Bueno, uno, me has preguntado. Uh, uno, no, está bien, uno, está no, bien, está bien, está bien. No, no, déjame decir otro. Venga. Que además el título es buenísimo, que es. Uh, Uh, don't, don't Fuck With Cats, se llama, ¿vale? Ah, o sea, vale. No, sí. no te metas con los gatitos, creo que lo han titulado sí. en castellano, ¿vale? Y es un documental que si, si alguien recuerda un documental que se hizo muy famoso, que hace como 15 años que se llama Catfish, que todo era a través de una investigación de internet, este documental sale de la premisa de que alguien, un capullo, cuelga un gilipollas, cuelga un vídeo en internet matando un gatito. Tranquilos que no se ve nada ni nada, todo está contado muy sutil. Pero es un vídeo donde se ve, donde no se ve, pero sí intuye cómo mata a un gatito. Y a partir de aquí, un grupo de internet eh, comienza una investigación para encontrar al tío. Vale, pero esto es solo la premisa. Lo que pasa luego es espectacular vale Entonces, vedlos y si os gusta mucho Luego directos a suscribiros a GuideDoc Eso, eso, sobre todo suscribirse a GuideDoc Acabamos ya, recordatorios y Para que la gente te siga ¿Dónde, dónde te puedes seguir? Bueno, toda mi información está en victorcorreal.com Y ahí encontraréis mi Twitter, mi Instagram y todo, mi no sé, asunto vuestro que es el podcast que hago Y lo sigo haciendo Una vez cada 15 días Cuando hay luna llena, luna y, llena. y luna eh, nueva Y eh, ya está no tengo gaidot.e, punto TV, que por cierto estoy aún en la batalla de conseguir el com, pero no hay manera. Pues punto tv ahí suscribirse, le dais al botón de suscribir, poner la tarjetita de crédito y luego lo disfrutáis. Víctor, muchísimas gracias por compartir todo esto y que dentro de un tiempo lo vamos a hablar y nos cuentes muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, Corte. Gracias a ti. Gracias. Toda la vida es como ver una película, solo que es como si siempre estuvieras dentro de los 10 minutos posteriores al comienzo de la misma, y nadie te contará la trama, por lo que debes resolverlo tú mismo a partir de las pistas. Sí explicaba Terry Pratchett en Moving Picture la relación entre las películas y la vida real, con su pluma tan bien afilada y ese sentido del humor que le caracterizaba. Muchísimas gracias a Víctor Correal por compartir tanto con nosotros. Una forma distinta de hacer las cosas, muchos aprendizajes tanto en cómo enfrentarse a los nuevos retos como en cómo enfrentarse a la vida y espero que GuideDoc siga creciendo sin parar y cosechando tantos éxitos.